Hoy me daba, me daba cuenta de que, es que no estamos viendo el mismo problema. Es muy distinto pensar que las mujeres y los hombres ya somos iguales y que cuando nos matan es por casualidad, que justamente matan mujeres, pero que eso es un loco, un error social, que entender que la violencia hacia las mujeres es la norma, que vivimos en una sociedad que no valora a las mujeres y que es por ese poco, poco valor de nuestras voces, de nuestro cuerpo, de nuestro trabajo que nuestras vidas, que nuestras vidas también valen tan poco combatir, lo primero, una violencia puntual, o lo segundo, una violencia estructural, no tiene nada que ver. Y, por supuesto, los recursos que necesitas para un combate y para el otro tampoco tienen nada que ver. Ustedes no quieren ver la magnitud del problema, no quieren ver el machismo estructural. Y De esa manera es imposible entender por qué 129.000 mujeres se han visto obligadas a interponer una denuncia, por qué cada ocho horas en este país se viola a una mujer, por qué se cada semana entre uno o dos, y dos hombres matan a una mujer y porque luego muchos de ellos intentan suicidarse. Un maltratador o un violador no es un hombre que viene siendo respetuoso con las mujeres y que un día se levanta, se vuelve loco y la pega, la viola o la mata. No. Estamos hablando de hombres que han crecido aprendiendo a ver a las mujeres como un territorio de conquista, que se han tragado productos audiovisuales, pelis, publicidad, canciones llenos de «eres mía», «eres mía», y de acceso a los cuerpos de mujeres como símbolo de poder, que han crecido ansiando ser fuertes, jugando a la violencia. Sé un hombre, no seas niña, no seas frágil, ¿no? inferior, que han aprendido que los chicos compiten, que los chicos contienen, reprimen, que los chicos no lloran, que son los tíos duros los que triunfan, el macho alfa, arriba del escalafón social contra los roles de género es contra lo que hay que dar la principal batalla para que hombres y mujeres vivan libres de estereotipos, que sean lo que quieran ser y para que los hombres desaprendan violencia hacia las mujeres. Este es un trabajo que es inmenso inmenso y su Gobierno renuncia a hacerlo. Esa es la partida económica llamada promoción de la igualdad, la que ustedes recortan, la que ustedes no invierten, la que luego ustedes sencillamente no gastan. No quieren verlo porque asumir que el machismo es un problema estructural nuestro del conjunto social significa cambios de calado, y eso es duro, y eso es tocar privilegios. Que no quieren verlo se nota cuando Rajoy, el pasado viernes, en el acto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decía «Mi mensaje para las mujeres es hay salida a vuestro problema, no es su problema» no es nuestro problema. El problema es con la construcción de las masculinidades violentas y opresivas. Cada vez que decís eso, las dejáis solas. Se nota Se nota también cuando Salen de Santa María en el debate electoral de diciembre decía «Chicas, no dejéis que os controlen, que os miren el móvil, eso es poner el peso en la víctima». ¿Dónde está el problema? ¿En que ella no proteja el móvil o en que él se dedique a controlarla? ¿Dónde está el problema? ¿En que ella no denuncie o en que él trate de matarla? ¿De qué problema estamos hablando, señores? Miren, el Estado tiene el deber de proteger a las personas y llevamos 94 asesinatos machistas este año. Por eso es humillante que quien representa al Estado, en lugar de pedirles perdón, les cargue a las mujeres con eso. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de mujeres muertas por violencia machista habláramos de empresarios muertos por asaltos a barrios residenciales? 800 en 12 años, ¿qué pasaría? Pues que tendríamos el país en estado de excepción, tendríamos cumbres y consejos de ministros, tendríamos policía especializada estudiando las causas y los medios encima las 24 horas del día, pero nuestras vidas no son tan importantes. Lo que seguro que no tendríamos es el presidente del Gobierno diciendo, entendemos vuestro problema, no tendríamos a la, a la vicepresidenta diciendo, chicos, cerrad bien las puertas, no dejéis entrar a desconocidos, y no tendríamos al alcalde de Alcorcón diciendo que se trata de una panda de ricos amargados y frustrados. ¿Han hecho dimitir ya ustedes a ese señor? Ese pensamiento... Ese pensamiento es machista y el machismo mata. Eso hay que entenderlo desde ya. Hay que ir a la raíz del problema. Si ustedes no son capaces de ver que hay que invertir mucho más dinero porque hay que hacer mucho más trabajo del que venimos haciendo, es que no están viendo la magnitud del problema. No ven las causas o no las quieren ver. Lo que les pedimos hoy es muy poco. Hablamos de, la, de que la partida destinada a la lucha contra la violencia machista supone el 0,005% del presupuesto. La de, igual, la de igualdad es menos aún les proponemos levantar un poco esa partida, fijarle un suelo y gastar lo que presupuestamos. Creo que deberían votarlo a favor, en serio, por responsabilidad y luego abrir aquí un profundo debate. ¿De qué problema estamos hablando? ¿Se trata de una violencia puntual, individual o de un sistema social machista que violenta a las mujeres? Porque si es esto segundo, si es lo segundo, habrá que educar a la población en feminismo, señores y señoras.